Cada día siento que me invade la pereza Cómo encontrar motivación cuando no hay certezas Pero qué más puedo querer si ya lo tengo todo ¿De qué me voy a quejar? Sentada en mi trono No tengo más que palabras Ellos dicen que soy la reina del drama que no han entendido nada y yo ya yo ya estoy cansada si sí, yo ya yo ya estoy cansada Se ponen la venda y creen que si no lo ven no existe ¿Cómo no me voy a reír si esto parece un chiste? Y lo más triste es que todo esto En realidad solo son nuestros buenos tiempos ¡Qué derecho me tengo a quejar si estoy sobre un trono! Soy que están hundidos en el lodo Yo soy la desesperanza Pero creen que soy la reina del drama Y es que no han entendido nada Y yo ya, yo ya estoy cansada Soy una iglesia en llamas El fuego. me que y nunca se apaga Por la gente que no creyó en mí Este incendio jamás se va a extinguir Otra noche más en la soledad de la desconfianza Un pecado más para Satanás y todo esto va a explotar ¿Habéis logrado conseguir lo que nadie pensaba? Los demonios huyen de aquí uh -huh. Porque ya sois peores que ellos uh -huh. Incluso Lilith os tiene miedo ¿Pero de qué me voy a quejar? Si solo soy un cuervo que vuestros ojos comerá Sin remoto Espejos Solo quedan Los rostros ajenos Y es que No han entendido Nada Es por eso Que esta guerra no acaba No me quedan más Que palabras Y sé que creen Que soy la reina del drama Y es que no Nada Y yo ya, yo ya estoy cansada Su amor nos salvará De la soledad, de la desesperanza El mundo va a explotar Y no lo queréis ver No digáis que no avise Todo lo destrozáis Incluso lo que amáis Y ahora os toca pagar. En el río estaré en ese atardecer dos flores me encontrar. llamas el fuego me quema y nunca se apaga por la gente que no creyó en mí este incendio jamás se va a extinguir y soy la desesperanza aunque digan que soy la reina del drama y es que no Si sí, yo ya, yo ya estoy cansada